Hola, amigos y amigas. Somos... ordinarios. Y también somos extraordinarios. Tenemos dentro de nosotros... un Buda en potencia. Tenemos... Eh, el potencial de actuar muy torpe, de recuperar y ver otra manera de hacer las cosas y actuar desde algo muy noble. En este momento, la persona que somos es esta persona ordinaria, pero también la persona futura mucho más noble y libre y despierta, también mora aquí. Nosotros tenemos tantas posibilidades dentro de nosotros y parte de nuestra libertad es que en cada momento podemos actuar desde lo ordinario, desde lo extraordinario, podemos Tomar decisiones o hacer gestos realmente bondadosos, altruistas y también muy confundidas, egoístas. Tenemos todo esto dentro de nosotros. ¿Cómo podemos existir así, con tanta complejidad y tanta posibilidad continua? todo el tiempo. Una de las cosas que hemos visto ¿no? o vemos cuando intentamos poner en práctica las instrucciones para las distintas paramitas, una cosa que vemos muy pronto es que no es tan fácil. Tener pautas realmente ayuda. Tener que decidir quién vamos a ser conscientemente es mucho trabajo. Es mucho exigirnos. Y no decidir quién vamos a ser y dejar que nuestros hábitos nos arrastran donde siempre tampoco sirve. En las instrucciones sobre la segunda paramita, que es la de la ética, tenemos todo el mapa que nos orienta en cualquier momento, que estamos teniendo que ver desde dónde voy a actuar. Nos pone enfrente, central, ahí en el centro del radar. ¿Cuál sería lo noble? ¿Cuál sería lo extraordinario? ¿Cuál sería lo poco admirable? ¿No? Lo confundido o ordinario. Y las paramitas son justamente para este tipo de ser que somos: seres imperfectos con esta capacidad de ir mucho más allá de nuestros límites. Y seres ordinarios con el potencial de ser extraordinarios a la misma vez. Y cuando nosotros exploramos un poco el campo de la generosidad, empezamos a desarrollar y tener que desarrollar sabiduría porque también con actos de generosidad pronto nos dimos cuenta, esto no es tan sencillo. ¿Qué doy? ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿A quién? Nosotros empezamos cuidando la, la intención, la motivación, que no estamos buscando, no estamos haciendo un negocio, que te doy algo y me debes de decir algo o ver de cierta forma o dar algo, de hacer una generosidad sin condiciones. Pero en los momentos de estar dando, vamos viendo que hay muchos otros elementos del acto que requieren mucha sabiduría. ¿Esto que doy beneficia a la persona? ¿O le agrada y quizás le lastima dando ¿no? pasteles a un diabético o a una diabética, por ejemplo. ¿Mm? Todo lo que es la complejidad de la vida se nos pone muy visible cuando intentamos implementar generosidad. Y si estamos conscientemente practicando generosidad, nos obliga a estar más atentos a lo que estamos haciendo, a estar más conscientes de las condiciones presentes en cualquier momento, de ver las implicaciones de lo que estamos haciendo, de estar tomando en cuenta lo que es benéfico para otros, el efecto en otros de nuestras acciones. Y todo esto nos obliga básicamente a desarrollar nuestra sabiduría. A la misma vez, y sabiduría sabemos que es clave a todas las paramitas, a la misma vez, otra cualidad que también es parte integral de todo el camino de las paramitas es la compasión. Amor y compasión. Y aquí, otra vez, para tenerlo claro, no otra vez porque no recientemente era dicho, pero aquí otra vez para que los que ya lo escucharon no se sorprendan que esto ya es viejo. Amor y compasión son, en una presentación budista, son muy similares, estructuralmente paralelos, donde nosotros nos dirigimos hacia otro con una sensación de identificarnos o bien con su felicidad, o bien con su sufrimiento. Si estamos enfocando en su sufrimiento, es compasión. Si nos enfocamos en su felicidad, es amor. Con generosidad, podemos estar desarrollando tanto amor como compasión. Depende si lo que damos es para generar felicidad de alguna forma, ¿O es para eliminar su sufrimiento? Cuando damos comida a alguien pidiendo comida en la calle, nos estamos enfocando en su hambre, en su escasez, en su vulnerabilidad. Y, y, y sentimos sentimos una empatía, sentimos un, sentimos un anhelo de hacer algo con respecto a su sufrimiento. Esto es compasión. Si vemos a alguien y pensamos a ella le encantaría tener este libro que conseguí o esta, esta joyería que tengo, se le voy a dar. ¿No? O yo sé que ella anda buscando algo para algún fin que tiene y necesita esto y le va, le va a hacer mucho bien tenerlo y lo damos. Esto sería amor. Así que con generosidad, que son actos puntuales y concretos, es un modo de actuar en el mundo, vamos cultivando estas otras cualidades claves. Y esto es parte de, del genio de las paramitas. Que no pensamos que, ah, necesito cultivar amor y necesito cultivar compasión y voy a hacer unas meditaciones o cómo, cómo genero sabiduría, pues también que voy a hacer, estudiar o, lo cultivamos en el día a día. Y es, esto es lo que las paramitas hacen. Nos, nos ponen en una posición donde vamos cultivando muchas cualidades a través de instrucciones dirigidas a una cualidad, pero vinculada con, con cierto tipo de conducta o acción. Acción cada vez más sutil conforme vamos avanzando en las paramitas. Y cuando nosotros estamos actuando con generosidad, otra cosa que descubrimos, que es... La, la, el secreto de este camino o de la felicidad que es que la felicidad se aumenta cuando la compartimos cuando nosotros vemos otra persona feliz y, y, y, y nos ponemos ahí con ellos nos hace feliz y cuando nosotros aumentamos su felicidad nos hace feliz a nosotros no es una pérdida si pasamos, una a, a, hacemos algo que alegra a otros. Esto a nosotros también nos alegra cuando lo estamos haciendo conscientemente. Y también cuando vemos que alguien está sufriendo y contactamos con, con su experiencia y actuamos, a veces no para solucionar su problema, porque vemos con generosidad, no siempre es posible. A veces la generosidad que necesitamos hacer es generosidad de nuestro tiempo, de estar al lado de alguien que está que se siente solo en su sufrimiento o, o, o no se siente escuchado o visto. Ponernos ahí y atendernos, a veces no podemos solucionar la pérdida que están viviendo, o un problema de relación que tiene, o el desempleo que tiene, o su enfermedad. Pero con generosidad consciente que yo, yo voy a ofrecer mi, mi, mi escucha activa. Como acto de generosidad, ¿no? voy a ofrecer, ofrecer mis esfuerzos de ir a su casa. ¿no? o de buscarla aunque parece un poquito distante. Lo que, lo que sea que inventamos muchas veces, la generosidad no es eliminar las causas externas de su sufrimiento, pero al estar con ellos, escuchando, haciéndonos presentes, el sufrimiento sí se puede disminuir. Y nosotros vamos viendo esto vivencialmente. Y esto es un tremendo antídoto, antídoto contra la actitud normal o ordinaria que tenemos, que es que felicidad es un recurso escaso. ¿no? Y yo tengo que quedarme con felicidad y que otros tengan el sufrimiento, que yo me quedo con la felicidad. ¿no? La generosidad nos enseña que no es cierto, sin sermones, sin pláticas dominicales. ¿No? Otro elemento que vamos viendo con generosidad que necesitamos es ecuanimidad. Sobre todo cuando miramos y estoy repasando cosas que podemos haber ya aprendido con la experiencia, cuando estamos atentos a, ¿no? ¿a quién estoy dando? ¿Y a quién no, no, quién no doy? ¿No? Doy a los gatos, pero a los perros, no tanto. ¿No? Doy a las personas que, que yo veo como inferior a mí. ¿No? Con... Todo este elemento de estar atento a, hacia quienes dirigimos nuestra generosidad, vamos descubriendo un desnivel en nuestra aplicación de nuestra bondad. Y detectando esto, lo vamos corrigiendo conscientemente, esforzándonos para dar a, a quienes sabemos que podemos, pues nos quedan un poquito fuera de la vista. ¿no? Por esto es, es tan útil estar anotando, estar tomando notas, literalmente, o, o, o metafóricamente, de a quién damos. ¿no? Por esto en, en, tenemos este curso de generosidad en el Instituto Budadharma, y es como, yo creo que tres meses de estar trabajando con generosidad. Y una de las tareas es de estar anotando, ¿no? para manteniendo un registro a quién estamos dando, para luego poder analizar, estudiarnos a nosotros mismos, a quién daba, a, a qué categoría daba y a qué no, no. Y esto, esta, eh, formación, también en todo lo que estamos haciendo con generosidad, de estar to tomando contacto con nuestra bondad, nos permite ir construyendo confianza en nuestra propia bondad. Y esta, esto es clave en, en un camino espiritual, y sobre todo en este camino. Necesitamos, para que alguien nos diga, tú puedes ser un Buda, esto parece muy, una gran fantasía la primera vez que lo oímos. Pero a lo largo del camino, sí queremos ir teniendo un poquito más de confianza que a lo mejor sí. ¿No? Porque cuando nosotros pensamos que no somos capaces, yo no soy así, yo no podré. Ni, ni siquiera realmente, seriamente intentamos. Y esto es una gran, gran pérdida. Así que cuando nosotros eh, est hemos estado con todo, el, con todo el aprendizaje en generosidad, ya hemos aprendido muchas cosas. Ahora que estamos llegando a la segunda paramita, Van, nos van a servir y vamos a desarrollarlos aún más. ¿no? Y una de las cosas que podemos haber encontrado es que generar una intención de beneficiar a alguien a través de un acto de generosidad no siempre resulta como quisimos. Que nuestra nuestras intenciones... Y las acciones y sus consecuencias a veces se desvinculan. Y en este siguiente paramita, la paramita de la disciplina ética, una gran parte de lo que estamos trabajando es de revincular nuestras intenciones y nuestras acciones. Otra vez, asegurar que nuestra conducta y nuestras aspiraciones van en la misma dirección. Y el otro que, que sucede cuando nosotros pasamos de generosidad a ética es que esta combinación en generosidad de estar actuando y aprendiendo a actuar desde amor y compasión, cuando Practicamos ética, ya estamos más enfocados en la parte de la compasión. ¿Por qué? Porque con la, con el entrenamiento en la ética que tenemos en este, en esta presentación, estamos viendo que si no cuidamos la ética, lastimamos a otros. Estamos lastimando y esta es una uno de los grandes descubrimientos en generosidad nos vemos como como un centro que está emanando cosas buenas a todos en todas las direcciones y estamos atentos cada vez más al efecto que tiene lo que hacemos para otros y queremos asegurar que estamos actuando generosamente para que lo que estemos dando y haciendo sea benéfico para otros, sea algo bueno. Con ética necesitamos reconocer que a través de estos mismos vínculos de interconexión, el efecto que tenemos en otros no necesariamente es bueno, sino a, no cuidamos nuestra conducta, lo que hacemos, lo que decimos, incluso lo que pensamos puede estar per, perjudicando a otros. Y esto es un momento un poco fuerte, pero muy liberador finalmente. Es fuerte porque de repente nos, nos tenemos que reconocer que generamos sufrimiento para otros. En distintos momentos lo hemos hecho. Y seguramente, ¿no? por la, los vínculos íntimos, cercanos, intensos que tenemos en todas las direcciones, todo lo que estamos haciendo, ¿sí? directa o indirectamente, afecta a otros. Y lo que hacemos puede ser benéfico, puede ser dañino, puede ser neutral. Pero principalmente va en una de estas dos direcciones principales. Y parte de lo que estamos haciendo es usando nuestra inteligencia para movernos y dejar de estar involucrados en acciones que perjudican a otros. E y dar un, una, un giro y estar cada vez más generando cosas benéficas para otros. Y en cierto sentido podemos describir todo este camino así. Movernos de ahora estamos muy mezclados, queremos voltearnos y ser fuentes de bienestar continuamente. ¿No? Y podemos definir el resultado de este camino es de llegar a ser un, una fuente de bienestar para todos. Pero para hacerlo, aquí sí se requiere mucha valentía y, y ver que si yo no cuido mis intenciones y mi conducta, yo estoy siendo una fuerza dañina en mi vida, en mi comunidad, en mi familia. Y aquí, cuando estamos mirando este elemento, necesitamos cuidar muchísimo, porque con la formación en ética que muchos solemos haber tenido, muy pronto escuchamos ecos de qué mala soy, qué horrible soy, qué tóxica soy para otros. ¿No? Y nos empezamos a etiquetar con poca generosidad. Y aquí otra vez, nos conviene haber estado trabajando con generosidad y ahora sí, Estarlo dirigiendo hacia nosotros mismos. Generosidad de juicio. Ser generosos. Ni aquí, generoso no quiere decir que nos damos permiso de continuar. ¿No? Ah, no, está bien, tú puedes hacerlo. Pues ya ni modo, no, tú eres así. O, ah, pues no, como que no está malo, adelante sino más bien esta óptica de que yo no quiero lastimar. No quiero lastimar, y lo hice. ¿Qué hago? Ok, tranquila. Vamos a mirar las condiciones. ¿Qué hubo aquí que, que contribuyó a que yo actuara así? ¿Qué, ¿En qué yo andaba? ¿Estaba distraída? Estaba muy auto-absorta? estaba enojada o envidiosa o ansiosa. ¿Qué estaba en qué estaba enfocándome? ¿Qué, qué me estaba diciendo? ¿Qué cuento me estaba contando? ¿No? ¿Y, y, ¿Y qué estaba pasando? Porque no quiero volver a hacer esto. ¿No? Ahí la economía que cualquier situación que surge está compuesto de causas y condiciones. Y, y yo no quiero ten, tener o hacer este resultado otra vez. ¿No? ¿Qué estaba pasando dentro de mí? Y lo hacemos realmente con arrepentimiento. Que lamento que esto suced, sucedió, pero no me pinto como si este acto me hubiera manchado para siempre. No me etiqueto. Y evitamos etiquetarnos justamente porque cuando nos etiquetamos de malos estamos otra vez generando una identidad limitada y una identidad que no nos favorece. Así que contemplando cuánto daño ha habido en el mundo de, de llegar a la conclusión que los seres humanos son naturalmente codiciosos e ego egoístas. Llegamos a esta conclusión y nos rendimos finalmente. Intentamos, pero sabiendo que vamos a fallar, ¿verdad? Y no vas a fallar, no vas a poder ser realmente buena porque no lo eres, pero... Eres responsable de intentar. Es, es un formulario para just, justamente el mundo que tenemos. Con much, muchísima culpa, much, auto-odio, auto-recriminación, -re ¿no? Y una autoestima realmente no, no a la altura de la tarea de ser un ser extraordinario. No, no congruente, ¿no? Y yo creo que con esta perspectiva de cuidar, eh, de no vernos como monstruos, vemos que sí la generosidad se dirige también hacia uno mismo. Y ahora cuando decidimos que estoy dispuesta de reconocer que aunque tengo esta base de experiencia de saber que puedo ser muy bondadosa. Puedo aportar cosas positivas de muchos tipos. No solo bienes materiales, pero también bienes materiales. ¿No? Yo puedo aportar cosas realmente hermosas. No para que me compensen, sino porque tengo bondad dentro de mí. Y a la misma vez... Yo sé que lo que yo genero en mi alrededor no es única, eterna y consistentemente buena. También genero incomodidad, genero, genero dolor, genero vergüenza, genero diferentes cosas no tan bonitas. Y no quiero hacerlo. Y aquí, con esta actitud, tenemos la parte de qué tipo de persona quiero ser. No quiero ser el tipo de persona que actúa así. Pero con la parmita de ética vamos más allá de nada más yo quiero ser así y realmente ir generando más sensibilidad al sufrimiento que podemos estar generando. Y con la ética realmente tocamos una parte muy esencial de este camino, que es que esto es un camino de no violencia. ¿Y qué, qué quiere decir no violencia? Quiere decir reconocer que posiblemente lastimo y decido Realmente no hacerlo. Tomar este compromiso de dejar de dañar. Y ahora necesitamos una descripción de, las, de, de, de lo que es daño y, y cómo es que yo puedo estar dañando. Y podemos ir, cuando exploramos esta pregunta, podemos ir muy al fondo. Podemos empezar donde muchos de los textos budistas empiezan con acciones como matar y decir mentiras y robar. Y podemos mirar también cómo mentalmente lastimamos. Mentalmente lastimamos no solo con mala voluntad, sino con prejuicios con ideas de género con ideas que tenemos de, ¿no? de las características de diferentes grupos, incluyendo clases socioeconómicos. Y así podemos ir a un otro nivel y ver que somos cómplices en violencia estructural. Y cuando estamos trabajando, en lo que es la ética, todo esto forma parte de lo que consider podemos considerar como las formas de violencia de las cuales queremos retirarnos o queremos activamente ayudar en desmantelar. Y amb ambas partes forman parte de la ética. Nosotros dejar de participar, pero también entre los votos de bodhisattvas, los, los votos o preceptos o compromisos que se toma en el camino de paramitas, ¿no? en cierto momento o bajo ciertas condiciones, entre los preceptos de ética es que cuando vemos algún daño, que estamos en una condición de, de evitar o eliminar, Tomamos el compromiso de hacerlo. Y esto puede ser, puede abarcar mucho. Puede abarcar toda la acción social que uno puede imaginar. Puede abarcar cuidado del medio ambiente. Y también puede abarcar todas las relaciones que tenemos. ¿Cómo pienso en la otra persona? ¿Cómo hablo de otras personas? ¿Cuál es la imagen de ellos que yo estoy fomentando? ¿Qué estoy haciendo con esto? Podemos ir muy al fondo de nuestra conducta, incluyendo nuestra conducta mental. Pero, por empezar, trabajamos con las primeras pautas, que es el juego de 10 que son tres que tienen que ver con el cuerpo, donde el daño que generamos es muy obvio, de no matar, no quitarle la vida a nadie ni ningún animal, que también es alguien. No robar y no, eh, no lastimar a través de nuestra conducta sexual. ¿No? Y aquí está considerado, considerado traición, pero también cualquier violencia sexual eh, que hay. Y estas tres pautas probablemente no son terriblemente controversiales y ojalá no son muy difíciles. Las cuatro del habla ya empiezan a permear mucho más de los momentos de la vida. No decir mentiras. Ok. No decir ninguna mentira. Uh -uh. Esto <risa> es un poquito diferente. No decir nada que no sea la verdad. ¿no? O verdad. Cierto. No darles a otros una impresión que algo es cierto que tú sabes que no es cierto. ¿No? Esto ya es un poquito, requiere un poquito más de atención. Muchas veces tenemos secretos que alguien nos dice y no debemos de, con que, que nos dice, pero no se le digas a tal y tal persona y estás con tal y tal persona y quieres honrar esto y... y y si dices, no sé, esto es mentira, si dices, no, esto es mentira, no puedes decir sí, ¿qué haces? ¿No? Aparentas que ah, quizás a lo mejor muy fácilmente. Y, y mentira es un problema porque estamos negando a la persona el acceso a la verdad. También, y ahí se abre toda un área de la vida que es plática divisoria. Donde estamos debilitando, obstaculizando las relaciones entre personas. Y a veces se traduce como difama, pero es mucho más sutil que esto. Cuando, si tú sabes que una amiga no le gusta a gente que come carne. Y tú sabes que, pues la otra persona no come mucho, pero sí cuando está con su familia, pues sí, ¿no? Porque es mucho rollo, bla, bla, bla. Entonces, en cierta ocasión tú tienes la oportunidad, cuando, como... ¿No te cae muy bien que esta primera persona está alabando tanto esta otra? Sí, sí, es buena persona. Es, sí, sí, es buena gente. Oh, Como que... Y ya encuentras una manera de mencionar, ¿no? Para... ¿no? Y esto hacemos por envidia. También a veces nosotros queremos ca caerle bien a la gente. Estamos muy atentas a que nos vean mejor que otros. ¿no? y Así que hablamos de las faltas del otro. No necesariamente es mentira. Ni es necesariamente difama, pero aseguramos que otros sepan de sus lados que otros no van a aceptar tanto. Usamos la información que tenemos. Incluso el tono en lo que hablamos de otras personas ya posiciona a las personas de modo poco favorable. Y esta, toda esta área del habla, cuando tenemos esto como una pauta importante, esto nos hace estar mucho más atentas ¿Cómo presentamos a otros? ¿Cómo hablamos de otros? Sobre todo cuando no están presentes, pero igual cuando están presentes. Y esta pauta va poblando todas nuestras conversaciones. Cuando quiera que estamos hablando de otra persona, ojo, ¿cómo, cómo me estoy moviendo? Porque con nuestras palabras, Creamos imágenes, creamos cuentos, creamos impresiones. Y las creamos según lo que queremos que la otra persona que lo vea piense de la otra persona. Después, otra de las cuatro verbales son palabras fuertes. Y aquí palabras fuertes es muy interesante porque cuando tenemos esto que queremos ver hacia quién dirigimos una habla fuerte, hacia quién decimos groserías, hablando de quién o con quién, y hacia quién los dir las dirigimos, y muy pronto podemos estar preguntándonos si esto no es porque yo siento que yo tengo cierto poder. Si alguien es más poderoso que tú, no, difícilmente le dices groserías o hablas muy fuerte. No, si, tú, si tu jefe no, te irrita, difícilmente le dices lo que dirías a una asistente. ¿No? Así que las palabras fuertes muy fácilmente nos ayudan a detectar abuso de poder. Abuso verbal de nuestro poder. Y esto abre muchísima área para querer dejar de, last de lastimar. ¿No? También con chisme, y chisme es algo que, qué problema hay, ¿no? Con chisme, lo que nosotros normalmente estamos haciendo es entreteniéndonos con el sufrimiento de otros. Esto es una gran parte de lo que hacemos con chisme. ¿No? Quizás no estamos diciendo algo que nadie más supe no, perdón, no supe que todo el mundo el mundo sabe que fulana está teniendo un divorcio muy feo. Pero ¿por qué lo comentamos? Y con qué gusto lo comentamos, con qué actitud, con, con qué no chiste risa y risa y sentido de humor y dónde está su sufrimiento? ¿Dónde está su experiencia dentro de esto? ¿No? Esta es otra manera en la que tomamos una pauta de conducta y la usamos para sensibilizarnos a las experiencias de otros. ¿No? Y para ir reconociendo cuánto estamos co-creando un mundo social a través del habla poniéndonos, negociando qué es reprochable y qué es risible. Y lo negociamos, ¿no? Qué hablamos chisme y, y cómo lo hablamos. Y con estos cuatro, ya ya tenemos una gran parte del día ...donde podemos estarnos entrenando en ética. Las tres mentales son... Eh, ...mala voluntad, codicia y visión errónea. Y estos tres corresponden a las tres... Eh, ...kleshas, las tres aflicciones, eh, las tres emociones aflictivas los tres velos, hay diferentes maneras de describirlo, pero son eh, aversión o agresión o odio, apego e ignorancia. Y ahí de estar atentos a nuestras actitudes. Y aquí no es, cuando hablamos de mala voluntad o codicia o visión errónea, no estamos hablando de como un, como un pequeña chispa de aversión. Estamos hablando de una mala voluntad. Donde nos ponemos a pensar que, ¿no? ya, yo creo que sabemos la diferencia entre irritarnos y pensar, ¿no? Piensa en el, en el presidente de tu país, por ejemplo, ¿no? Dependiendo del país. Algunos tenemos mejores ejemplos que otros. Y piensa en cómo, cómo se comporta y cómo, cómo habla y qué ha hecho. Y ponte a pensar y pensar y pensar y pensar. Ahí vas a saber que es más allá que una pequeña ¿no? chispa. Y codicia. ¿no? Donde hay algo que, que realmente como que casi te convences que necesitas esto. Pero con estas eh, pautas, estas 10, todas van al, hacia el lado de daño, cosas negativas. Todas las 10 tienen una contraparte positiva, no, de cuidar la vida como contraparte a matar, etc. Y la, la lista es larga y... Y si vale la pena tomar el tiempo. Yo creo que muchos de ustedes ya saben en el programa de formación en el Instituto Budadharma, el módulo de ética son nueve meses. Y esto es más o menos el mínimo para empezar a explorar los diez con sus diez contrapartes. Pero de tener como por lo menos ubicado... Oh, pautas que podemos ir estar trabajando para ver que cuando nos ponemos a, a formarnos en lo que es una disciplina, disciplina ética no es algo vago. No es algo como a qué, a qué me afianzo. Es exactamente como la pauta, las pautas para generosidad. Ok, tengo que dar sin mirar que me, que me digan o okay, que voy a recibir, sin mirar ¿no? la respuesta. Okay. Y, ¿no? y doy ¿no? con una mente ¿no? compasiva o amorosa, etc. Y tenemos acciones concretas de dar. ¿no? Y tenemos todo, eh, todos los tipos de cosas que podemos dar. De tal manera, con ética, esto son las instrucciones que tenemos que, empezando con estas 10 pautas, nos ayudan a ver que todo el día podemos estar practicando y cultivando las cualidades que queremos estar generando. Y dentro de toda esta actividad, estamos generando un entorno alrededor de nosotros muy distinto. Y si nosotros nos encontramos eh, cuando empezamos a estar atentos y el trabajo de la ética es excelente para la alerta mental, porque continuamente sabemos que yo estoy en una situación donde yo tengo que decidir si reacciono desde lo ordinario o lo extraordinario desde el Buda o desde el no, sé, el no Buda. ¿Oh? Continuamente estoy en situaciones donde yo puedo estar dañando. Yo puedo estar no solo dañando a otros, sino lastimando mi compromiso conmigo. ¿Mm? Y... Cuando tenemos esta esta formación en alerta mental, esto nos va a ayudar mucho cuando llega el momento de meditación. Porque ya tenemos un hábito de vivir un poquito más despiertos, de estar presente, de estar atenta, ¿no? de no estar viviendo la vida en automático. Y cuando, eh, cuando nos ponemos en esta formación a través de las pautas, podemos enfocarnos en no hacer los 10 y también podemos enfocarnos en la, los, las contrapartes positivas. Y con esto más o menos cubrimos todo el día. Y hace que todo el día estamos ejerciendo nuestra bondad y nuestra conciencia. Pero cuando lo hacemos, hay hay este, este elemento que quiero realmente enfatizar un poquito, de motivarnos no por disgusto de nosotros mismos cuando actuamos mal, sino de querer cuidarnos. Y querer cuidar a otros. Y cuando lo hacemos así, también podemos ver que nuestra práctica de ética es una continuación de la práctica de generosidad. Estamos practicando generosidad de ofrecer seguridad a otros. De generar una zona alrededor de nosotros donde la gente puede acercarse con confianza. Realmente vamos a, a estar procurando no lastimarles, no hacerles ningún daño, ni verbalmente, ni físicamente, ni mentalmente. Y esto sí es una ofrenda. Y quiero compartir un verso que viene de, de un texto eh, de, del budismo tibetano, que son las 37 prácticas de un bodhisattva. Y en este texto hay un verso, hay 37 eh, versos o pautas para con, la conducta de alguien formándose en el camino de los paramitas, las paramitas. Y Bodhisattva es básicamente alguien formándose en las paramitas. Y las paramitas son para orientar la conducta de un Bodhisattva. Y en su texto, el autor dice, si no te puedes cuidar, si no te puedes cuidar a ti, misma, a ti mismo, por falta de disciplina ética, tu intención de cuidar a otros será sencillamente una broma. Muy fuerte. Eh, eh, observar conducta ética o, o... No, no, no. Disciplina, no. Conducta ética en ese contexto. Observar o mantener una conducta ética sin preocuparte... ...por la convencionalidad. Es la conducta de un bodhisattva. Y aquí es algo muy interesante. Que... ...la idea aquí es que cuando nosotros... ...actuamos con disciplina ética... ...tenemos que soltar nuestra preocupación... ...con... ...los que dirán. Con... La, las convenciones sociales y esto es un poquito yo yo lo encuentro un poquito como contra intuitivo contraintuitivo porque normalmente pensamos que cómo es que la sociedad mantiene sus normas a través de la ética ¿no? La ética implementada o monitoreada a través de la censura social y la culpa o vergüenza. ¿no? Que normalmente tenemos esta idea que la ética como es un implemento de la sociedad de reprimirnos o es, es el modo en la que las, la moralidad... Es como las religiones intentan controlarnos, ¿no? A veces tenemos esta idea, ¿no? Y estaba hablando con, con unos amigos eh, sobre la ética y estaba, eh, tuvimos una reunión en Zoom y yo quise poner, ellos cuando lo anunciaron, pusieron eh, conducta ética, Oh, y, y, y hubo mucho menos gente que normal que llegaron a la reunión y estaba yo estaba comentando ah, que bien que no pusieron el título o la traducción para ética que yo prefiero que es disciplina ética y alberto el amigo que había convocado esa reunión dijo ni yo hubiera venido <risa> Que la, yo creo que la idea de disciplina, ¿no? y además la ética, no, ni, ni él, ¿no? pero en esta visión la, el significado y la función de la ética es completamente diferente. No es para alinearnos con lo que otros piensan que debemos de ser. De hecho, tener una ética muy consciente y muy cuidada en ciertos momentos nos va a desfasar con la opinión ¿no? del grupo, no, no involucrarnos en chisme, no involucrarnos en plática divisoria. Si sí necesitamos tener cierta claridad interna, qué estamos haciendo y por qué. Y esto es otra parte en la que las paramitas nos están educando, en nosotros saber quiénes somos y nosotros decidir quiénes vamos a ser. En el transcurso de poner en práctica y ejercer la paramita de la ética, nosotros vamos desapegándonos de la aprobación de otros. La aprobación o el criterio para evaluar nuestra conducta es distinta. No es lo que otros dicen o piensan de nosotros. Empezamos nuestra formación en esto con generosidad, aunque estamos actuando de manera, ¿no?, aprobable, admirable, que les gusta porque les estamos dando cosas, no estamos atentas a que nos aprueben, a que nos aplauden. ¿No? Y con la ética, también estamos cuidando que el por qué yo hago esto es porque yo no quiero lastimar. Y yo sé por qué lo estoy haciendo y sé que estoy haciendo. Y de, este, de esta manera, y el, este verso de las 37 prácticas de un Buda, nos dirige a ver esto, ¿no? Tú cuida tu conducta ética y no busques que otros te digan, ah, qué bien, qué buena niña, qué bueno. No, no busques esto, porque si realmente estás... Decidiendo cómo comportarte según lo que es benéfico para otros. Según lo que daña y no daña, no vas a estar continuamente yendo en la fila de todo el mundo. Vas a estar a veces como un poquito desfasado. Y ahí otra vez estamos generando valentía. Que yo sé que no todos me, me van a comprender ni aplaudir, pero yo sé por qué lo estoy haciendo. Y yo sé que no estoy lastimando cuando lo hago. Y esto es algo que nos hace realmente fortalecer nuestros principios y tener muy claro nuestros propios valores internos. Y en esta, de esta forma empezamos a conocernos desde adentro, no estar atentos como desde afuera nos ven. Y cuando estamos cuidando la ética en nuestras interacciones, no es que ya no me importan otros, yo solo voy a hacer lo que yo veo correcto. No es así. Porque estamos viendo cuál es el efecto en otros, cuál es el impacto de mis movimientos, de mis gestos, de mis palabras. Estamos muy, realmente muy atentos a los vínculos a través de los cuales afectamos a otros. Nos experimentamos en relación con otros. Nos experimentamos como una condición en las vidas de otros. Y es otra manera en la que la paramita de la ética nos hace experimentarnos, sentirnos diferente Y vemos que yo puedo ser una condición favorable o perjudicial para otros, y quiero ser una condición favorable. Y por esto no, no quiero comportarme así. Y esto nos ayuda en... en Saber quiénes somos desde adentro y no buscar que otros vean la imagen que estamos proyectando o los actos públicos que estamos haciendo y nos lo comenten o validen. Ya sabemos, esto, esto realmente no vale nada. Realmente no vale nada. Solo están aprobando mi capacidad de proyectar una imagen. No están validando quién soy. La única persona que puede validar esto soy yo. Y no lo hago admirándome y alabándome. Lo hago siendo fiel a la visión de mí que yo quiero mantener y quiero cultivar. Y de esta forma, si nosotros sabemos que algo es correcto, lo hacemos y quien se regocija, y quien se siente satisfecha con la acción, somos nosotros. Lo demás es secundario. Lo que necesitamos de otros es que estén bien, no que piensan que somos admirables y nos agradezcan. Y más nosotros aprendemos a, a saber qué es noble y hacerlo, más vamos liberándonos de la esclavitud a las opiniones de otros. Así que ya con cuidar la ética como una paramita, ya hemos ido muy lejos de una visión moralina de la ética no es controlarnos realmente es liberarnos y creo que como tarea voy a dejar eh, dando vueltas eh, la, las 10 pautas para la conducta no matar no robar no lastimar a otras a otros con conducta sexual no decir mentiras, no hacer plática divisoria, ni, habla, ni palabras fuertes o habla fuerte, ni chisme, y mala voluntad, codicia y visión errónea. Y con esto tendrán cada momento del día tarea, así que es suficiente. Nos vemos la siguiente vez.